Sube los dígitos cuando rapeamos Andamos activos con todos mis hermanos Nadie confiaba mira donde estamos Como Jordan lo grabamos al aro Solitos subimos nadie copiamos Cantamos explícitos subo de rango De todos los beats nosotros abusamos Ya no hay más tiempo ahora explotamos Tomando vino con priti Te hago chin chin, diri tin tin, tiri tin tin Ando MVP, pi, demasiado drippin Mejor buscame en la wiki ya yeah. Ando drippin no los fackers ni los bb En el ranking yo así que la bb Y que un mundo, Yeah. Yo tengo el glider, algo impactante te, Telescopio elegante, nunca visto antes Vuelo hasta Marte, yeah. ya no tengo tiempo para amarte Ahora ando constante, mente brillante Ando en todas partes, luna me menguante Dejen que hablen, dejen que hablen Que la vida da la vuelta, cuidado, no te mate Suben los dígitos cuando rapeamos Andamos activos con todos mis hermanos Nadie confiaba, mira dónde estamos Como Jordan nos clavamos al aro Solitos subimos, nadie golpeamos, Cantamos explícitos, subo de rango De todos los pies nosotros abusamos Ya no hay más tiempo, ahora explotamos